que tu y samba es pesar o pintero aguantar ya que este tema se quebranta, de ya pula ya se así. y ahora no da gusto de y me y con no se caen el y mi género se Si mi hiena hacemos en hoy me lo cierto la será. El fú. A mí me la ya pu, ni al sincero no un diver. Y ya pegui y pegué a la y coña y manejar. Ay pura vente ya yereja, con el engaño ya y coranue. Fuera y mano se ya es por antevaro yo pe; sin mora y juga cuara, oba y te siempre oye. Ay todo también te se comprende, yo jugo por amelia y coye. Pesar debe pin suplica, a suplicar, saí miena se embota.